En el municipio de Puebla hay al menos 11 panteones que ya no tienen fosas disponibles, reveló en un informe el Instituto para la Gestión, Administración y Vinculación Municipal, IGABIM. Puebla Capital cuenta con 41 camposantos registrados en el Censo Nacional de Gobiernos Municipales y Demarcaciones Territoriales de la Ciudad de México, de los cuales 33 están en operaciones y 8 están concesionados a particulares, por lo que no hay información sobre su ocupación. El Gavim dio a conocer que el panteón municipal ubicado en la calle 11 Sur, es el que tiene mayor ocupación con el 96%. A pesar de su alto índice, este cementerio aún tiene un periodo de vida de 16 años, aproximadamente, debido a que se están realizando acciones para la recuperación de fosas. Sin embargo, el Ayuntamiento de Puebla prevé la construcción de un segundo panteón municipal para este 2022. El informe también revela otros seis panteones que están al borde de su capacidad. Estos son Buena Vista con el 9% de fosas disponibles, San Miguel con el 7%. San Pedro Sacachimalpa y Teocali con el 3%, así como Guadalupe Hidalgo y Anexo Santo Tomás Chautla con el 1%.